Cuando visitas Little Big Planet, te conviertes en un ser verdadero y puro. Un aventurero adorable e inquieto llamado Sackperson. Persona. Y este eres tú. ¡Qué maravilla! Usa el joystick izquierdo para mover tu Sackperson. Persona. Así que, cuanto más de nosotros seamos, más diversión tendremos. Sí, sí, sí, sí. Gracias por eso, viejo amigo. Yo me hago cargo. Oh, ¡Vaya suerte! Este es mi pequeño y futuro amigo, listo para venir y ayudarme a catalogar a Pankham. Con solo pulsar este botón, comenzará nuestra aventura. No, sí, sí, sí, miro él. El... No, entonces... ¿En la izquierda? Yo ¡Ese! Es. Thank you. paseo accidentado, muchacho. Mi nombre es Newton. Bienvenido a Pagan, amiguito amigote, donde el cielo está cubierto de nubecitas de imaginación que se bombean sin cesar a la atmósfera de Banca con el latín del corazón creativo. Una magnífica luna de maravillas. Pero me temo que el destino de Banca está en nuestras manos. Déjame explicarte. Hace mucho tiempo, antes de que el Negativitrón casi destruyera Mundo Artesano, tres glotonas gárgolas deglutieron la grandiosa creatividad de Bach. La inspiración se acabó. Estábamos al borde de la pista. Entonces, llegaron tres héroes. Con su velocidad. ¡Fuerza! Y su gracia Se las arreglaron para capturar a los titanes Con de vuelta en el paraíso creativo que ves a tu alrededor Estos héroes se retiraron de las páginas del mito Un mito que profetiza ¡La Vuelta de los Titanes! Esta noche, justo antes de ir a dormir, las pesadillas de Bancan se vuelven realidad. Y ahí es donde entro yo. Es decir, entramos nosotros. ¡Sígueme, mi noble asistente! El futuro de Bancan depende de nosotros, dos bravos héroes. No ganamos en salud y seguridad, pero fue un paseo emocionante Esta viejo amigo es la mansión Stitcher El lugar del descanso final de esos temibles titanes Sospecho que fue la Nana Pood, la vieja loca que vive aquí la profeta liberadora de sus habitantes diabólicos. Eso significa que los va a liberar. Tienes que subir ahí y detenerla. ¿Yo? No, Es que dejé la comida en el horno. No te preocupes, estaré detrás de ti. Bueno, no justo detrás. Te daré un poco de espacio, obviamente. Estaré a una distancia segura. Pip. pip. ¡Mamita! ¡Muty! Debí imaginarme que detrás de esto estabas tú. No confíes en nada de lo que te diga este chico. ¡Te engañó! Y era un bebé tan bonito. ¡No! ¡Vamos, Mamsy! Sí, ¡Ya era hora de liberarlos! ¡Imagina lo que podríamos hacer con toda esa creatividad! ¡Nunca! ¿No recuerdas lo que dijo tu padre? ¡Pero nunca! ¡Nunca! ¡Abras ¡Ah, la tapa! ¡Tonto! ¿Qué has hecho? ¡Bankham quedará en ruinas! arruinado ¡No! No, no, Con los titanes bajo nuestro control, podemos hacer que Bancam sea el sitio para picnic más feliz y alegre de toda la imagísfera. Y no podría haberlo hecho sin ti, dijo a mí. ¡Vamos, titanes! ¡Hagamos de Bancam, Bancam! <risa> le ven Cajeo de plan Creo que mejor te destruiré ¡A ti! Hasta no la vista, querido amigo a mi Newty por mal camino. Pobre ñuti. Nunca le hizo daño a nadie. No conoce nada mejor. Debes salvarlo de sí mismo. Y de paso, salvarás también a Bantam. ¡Vamos! ¡Sígueme! No puedes derrotar a los titanes solo. Mírate. ¡Una babosa tiene más músculos que tú! Deberás despertar a los antiguos héroes de Bancom. Otsuk, Tover y Srook. No será fácil, pero tu misión comienza en Manglewood, el gran pantano de Bancom. ¡Guau! Wow. ¡El juego de Pimbal le. ¡Un clásico! Ten cuidado donde pisas. Nunca sabes qué. ¡Oh! detrás de la escena! ¿Qué fue eso? ¿Hay alguien ahí? ¡Retrocedan! Hice el papel de alguien que sabía karate. Espera. Es... Sí. ¡Sí! ¡Es él! Les presento a... La estrella de cine y teatro. ¡Opsock! Te presento al... Niño de trapo. Miren esto. Dos cuestrellas con talento. ¡Qué guinea! Uh, mejor sigamos. Este lugar no es seguro. Uh. ¡Cuidado! ¡Eso no estaba en el libreto! Afortunadamente, soy un maestro de la improvisación. <risa> niño de trapo. ¡Vuelve al pantano! ¡Te veremos allí! ¿Bien? ¿Listo para volver a los escenarios? ¿Mm? ¿Mm? <risa> ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Qué bueno verte aquí, querido amigo! Saliste a pasear al perro, por lo que veo estoy? ¡Estoy trabajando para convertirme en el más grande creador de la imagísfera! Gracias por preguntar. ¿Cierto? Significa que no queda nada para nadie más, pero es un precio muy bajo el que hay que pagar, ¿no crees? Oh, veo que no. Es una lástima que nuestro amigo tenga que terminar así. <risa> ¡Avó! ¡Oh, ¡Avó! ¡Qué regreso! Cinco estrellas, un acto terminado y restan dos. El segundo héroe vivía en algún lugar en Sigrat, el gran templo de la creatividad de Bangkok. Esto te guiará derecho hasta allí. Papal Maché, el capo del Sigrat, te ayudará en tu visión. ¡Dile que si lo hace, le firmaré un autógrafo! ¡Ah! ¡Este Newton! ¡El Newton, el Newton, el Newton! ¡Oh! ¡Se me cortó el hilo de pensamiento! ¿Qué estaba diciendo? ¡Ah, sí! ¡Bailarines de ballet! ¡En puntas de pie por todo el mundo! pequeñísimas huellas, las criaturas con más gracia que conocemos. ¡Hey! Hablando de Toggle. Estás igual que siempre. ¿Cómo está el pequeño? ¿Aún tiene cara de pura actitud, eh? Quizá puedes sacudirte el polvo con una pequeña demostración. al Ziggurat. Te explicaré todo. Ahí lo tenemos. ¿Cómo creces? Cuidado. Bueno, esto es un gran problema. Pero no para el todopoderoso Toggle. ¡Ja! Nos vemos de vuelta en el Ziggurat. ¡En un momentito! ¡Oh, querido amigo! ¡Qué maravilloso es verte! ¡Qué irritante! Debe ser para ti ver lo creativo que me he convertido Pero esto es solo el comienzo, amigos El corazón creativo ahora es mío ¡Sí, mío! Los pensamientos y sueños de Pancam me pertenecen Y haré con ellos lo que desee ¿Y quién es este? ¿Otro de los antiguos héroes de Pancam? Bueno, has tenido momentos mejores, ¿no? No importa ¡Ya no pueden detener. <risa> oh, discúlpame. Tengo asuntos importantes que atender en el corazón. Amigo silencioso, sabía que podías hacerlo. Los titanes prometen un camino fácil, pero igual que las gallinas enojadas, no pueden ser controlados. Juegan con Newton como si fuera un títere. Los titanes, claro, no las gallinas. Debes encontrar y derrotar al tercer titán antes de que se nos acabe el tiempo. Ve a la laguna de Bancam y despierta a Swoop. Solamente unidos pueden detener al Newton. Antes de que Lego los haga tomar una mala decisión, como una gran fortaleza con forma de cara o algo así. Con el corazón bajo el control de Newton, toda la creatividad de Bankham estará atrapada como un hámster en una pelota. ¡Buena suerte! ¡Oh! ¡Que me parta un rayo! ¡Olvidé lo más importante! ¡Cómprame un sombrero gracioso de recuerdo! ¡Si tienes tiempo! ¿Creen que sobrevivirían si los empujo? Oh, ¡No! ¡Los héroes de Vangan pronto estarán juntos nuevamente! ¡Tengo que mantener mi compostura real! <risas> Después de todo, aún estamos en camino hacia un final feliz. ¡Cuánta razón tienen! ¡Un día perfecto para práctica de tiro! ¡Tontuelos! ¡Pagarás por esto, cabeza de chorlito! ¡Regresen a la laguna mientras Book y yo nos deshacemos de él! ¡Estaré muy disgustada si olvidaste cómo volar, pájaro! ¡Vamos! Oh, ¡Oh! ¡Me tienes! ¿Cómo puedo yo, el mejor creador de la imagísfera? ¿Pretender ser más listo que un equipo de héroes incomparables? ¡Oh! Si, ¡Si siento una gran pena en el pecho! ¡Si mi padre estuviese aquí para consolarme! Había planeado convertirme en el máximo creador. Pero ahora veo que estaba equivocado. Porque siempre fui mejor que tú. Tú y tus amigos de Dunkam. No le llegan ni a los talones a mi genio creativo. ¡Retrocedan! No querrán que su amiguito termine evaporado, ¿verdad? Y no intenten detenerme, tontos con orejas de trapo. Esta fortaleza es impenetrable. La diseñé yo mismo. ¡Aquí, juntos! ¡No! ¡No eres nada! ¡Eres solo una gran vergüenza! ¡No! Oh, ¡Mira que soy Newton! ¡Todo lo que hago termina en la basura! ¿Qué? ¡No es así! ¡Mi padre es una leyenda, pero yo soy un patán incompetente! ¡No! ¡No lo soy! Le digo a la gente que son mis amigos, pero se ríen a mis espaldas. No es cierto. ¿O ¿Oh, sí? La gente se ríe de mí. Mírate al espejo. ¿Tú qué crees? Yo... yo creo... yo... yo creo... ¡Que eres mi amigo! ¡Un grandísimo matón! ¡Y no voy a quedarme aquí parado escuchándote! <risa> Fijo en ser a esta altura la gente como tú debería. Oh, fue más fácil de lo que pensé. Oh, Vamos equipo yo. Oh, oh, ¿Qué sucede? Me siento raro. ¿Qué he hecho? El truco, verás, es no demostrar piedra. Bueno, estoy muy famoso también. queridos amigos. ¿Newton? ¿Poco? ¿Qué te dije de los titanes, Newton? No recuerdo que hubiera una regla estricta. ¿Newton? Haremos de esto en casa. Vamos, volvamos a la mansión Stitcher. Eso las contendrá. Buncan estará por siempre en deuda contigo. Y yo también. Por el necio de mi hijo. Ahora, Newton, ¿cómo vas con esa puerta dimensional? ¡Cómo nuevo! seguro de que no quiere que vaya con ustedes? Estoy seguro de que les seré de ayuda. Yo conozco un par de chistes. <risa> Espero que el mundo artesano esté listo para ustedes cuatro. Y acerqué al tercer dictal sin miedo. Navegué hábilmente por la barriga de la bestia antes de colocar un explosivo en lo más profundo Entonces, querido Little Big Planetiano, mientras Newton intenta en vano reescribir los acontecimientos que acabamos de presenciar con nuestros propios ojos, nos despedimos de nuestra valiente banda de amigos. Héroes que unieron fuerzas para arreglar las cosas. Vimos a uno convertirse en muchos, unidos tras la noble cruzada de crear y compartir. Y recordamos que aquí arriba hay muchísimos pensadores con ideas afines que navegan los infinitos mares astrales de la imagísfera. Cada uno de nosotros emite pensamientos, nociones y sueños. Y si nos conectamos con otros, podemos mejorar la realidad de este nuestro mundo. Este plano celestial de potencia, este estelar colectivo de cazafortunas y admiradores boquiabiertos, este Little Big Plan.